Bueno, y lo que le pasó a un estudiante de Guaymallén, que vive ahí, como decíamos, en la zona de Guaymallén, ha desatado una catarata, podríamos decir, de eh, pedidos para ayudarlo en las redes sociales. Impotencia, bronca, tuvo que usar las redes sociales para pedir ayuda a través de los compañeros. Porque en la computadora que le robaron, que le llevaron desde la casa, en Los Parrales, San José, allí en Guaymallén, está la tesis, está estudiando ingeniería civil. No tiene otra forma de recuperarla. Si sabes, conocés, te enteraste de algún dato, por favor, comunicalo en forma urgente al 911. Hay un estudiante que está desesperado por la tesis que tiene que presentarla en los próximos meses. Necesita urgente la computadora. La usa para estudiar, también para trabajar. Y la tristeza, por supuesto, porque hace de todo para ayudar económicamente a su familia. Y lamentablemente le pasa esto. Entraron por la ventanita del negocio, forzaban la ventana y se metieron. ¿Qué se llevaron? Y se llevaron, bueno, toda la recuperación que había de la mercadería, eh, plata que teníamos ahorrada. Eh, bueno, y lo más importante, que personalmente, era la, la computadora en la cual yo estudiaba y trabajaba. Uh -huh. Así como también la computadora de mi hermana y mi cuñada. ¿Qué tenías en la computadora que era importante? Bueno, eh, yo me estoy por recibir de ingeniero civil. Eh, me quedan tres materias y tenía justamente las tres materias que me quedan para, para recibirme. Tenía eh, todo entre sí programado como para recibirme a mitad de año. Tenía un programa hecho ya, tiempo de estudio, todas esas cosas. Y bueno, ahora todo eso se perdió. La tesis que la trabajaste, ¿cuánto tiempo? Y la tesis la trabajamos eh, todo un año con mis compañeros de, de investigación. Y ahora, bueno, hay que seguir eh, metiéndole, metiéndole garra y mucho trabajo como dijo mis viejos a pesar de que ayer eh, pasó todo esto, eh, mi hijo dice, aquí se va para adelante y hoy día a las 7 de la mañana se fueron los dos a trabajar temprano con mi hermano. Así que así metiéndole mucha voluntad y fe. Todo el que pueda colaborar realmente se lo voy a agradecer de corazón y que tengan todos mucha fe que, que esto trabajando y con mucha voluntad se, se sale adelante.